Escuchad, una vez en destino, esperad que resistencia. La rapidez es crucial. Entrad deprisa, agarrad a todas las manzanas podridas y salir lo antes posible. Quizá haya civiles, así que cuidado al disparar. Objetivo a la vista! ¡En marcha! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Llega un chico malo de primer nivel! Dentro de mando. Aquí 5-1. Hemos capturado a uno de los objetivos. 5-1. Nos recomiendan que espere hasta encontrar al menos a otro objetivo de primer nivel. Monitor, aquí abajo hay una vieja puerta de búnker. Ver a echarle un vistazo. Llevemos la operación al piso de abajo. Monitor, esto es un callejón sin salida. ¡Compruébalo! Debe haber alguna manera de poder forzar esta puerta. Me parece que todos deberíais retroceder un poco. ¡Puerta despejada! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Atentos! aquí abajo puede haber enemigos en cualquier parte! ¡Ahí están! ¡Malos de primer nivel en marcha! ¡Veo raciones de comida, un lecho y otras cosas! ¡Está más claro que alguien está viviendo aquí! ¡Pues esta ventana no es el camino! ¡Está reforzada! ¡Se escapan! Debe haber alguna trampilla, túnel o algo así. Estad ojo a visor por si veis alguna ruta de escape. Una trampilla, monitor. <risa> Está despejada. Subamos. Deben haber salido por ahí. Vamos, vamos, vamos. Cuidado, 5-1. Un numeroso grupo de milicianos armados se acerca al edificio destino. Deberían salir lo antes posible. Ah. Centro de mando aquí 4-1. Necesitamos un aéreo desde el complejo. Se nos acercan enemigos rápidamente. Recibido 4-1. Hay un Black Hawk de camino. Les informes de que el enemigo es numeroso y está bien armado. Sugerimos que vayan de inmediato al final de los túneles para salir. Dentro de mando. ¿Saben dónde termina el túnel? Creemos que conduce al complejo inferior. Golf 3 intentará localizarlos visualmente cuando salgan. Recibido. ¡En marcha, tropa! Vamos a tener compañía. Golf 3, parece que vamos a salir del túnel, pero no puedo ver la situación. ¿Puedes cubrirnos desde arriba? De acuerdo, 5-1. Vuestro objetivo de primer nivel salió por delante. Puedo ver la salida del túnel. Aquí, 5-1. Hemos salido de los túneles. Estamos presionando el objetivo. 5-1 aquí, Golf 3. ¿Dónde estáis? Al norte tenéis un claro, creo que allí. Equipos Delta. Detenidos los prioritarios. Extracción en Black Hawk. Nos vemos en la base.